¿Cómo fue la historia? Que nosotros fuimos... Eh, eh, fue robada anoche en el club la moto. ¿Cómo que eso? Es periodista. Ah. Estamos emitiendo en vivo. Aquí hubo bueno, un incidente en Barrio Moreno. Eh, presumiblemente, y por lo que sabemos, eh, se había este, robado una moto. Bueno, parece ser que los propietarios de la misma moto, y ahora voy a tratar de ratificar esto, eh, siguieron, bueno, y han encontrado el vehículo. Está actuando la policía y hay una persona detenida, ¿no? ¿Me pueden sí, contar sí, quiénes sí, sí, son sí, sí. ustedes, por favor? Nosotros somos los dueños de la moto. Los dueños de la moto, sí. ¿Cómo es su nombre, señor? Eh, sería, el, el, yo soy el suegro de la, de la chica. Sí. La ¿Cómo le va? Buen día, sí, señor. Para. para asuncharles día por día. Eh, bueno, estamos justo aquí en el hecho. ¿No han encontrado, han recuperado la moto? cuando sí. se la habían robado? Anoche en el club. En, en el club de Sarmiento de Humbo. ¿En, en Humbo le robaron la moto? Sí. sí. Anoche y bueno, pudieron, este, ¿cómo fue la historia? Porque están aquí en Sunchal, ustedes son de Humboldt. Sí, acá el, el, nosotros es el policía porque avisamos a la policía de, no, de, Humboldt, de Humboldt y no nos no daban permiso por el motivo que tenía que ver fiscal porque son menores. Bueno, fuimos y dirigimos a la casa del papá, ¿no? nos dio una orden. Ajá, y la moto la encontraron aquí en Sunchal, sí, evidentemente. Moto, lo seguimos por rastro por el campo y lo seguimos lo seguimos hasta que somos él le dijo el papá. Somos trabajadores en el campo. Y Trabajan y yo, en el campo. Teníamos el tambo y salimos a, a buscar, buscar, buscar la moto. moto. Y la encontraron. La bueno, bueno, bueno, ahí está actuando la policía, está detenido. cómo fue la.? la ¿Lo persiguieron en el auto? Sí, sí, en el sí. auto. Lo mi le tiré el auto encima. Esa la es la, la moto. moto. Vuelta, ¿sí? Él andaban dando vuelta en la moto sí, aquí. Costando, no, el 100%, hermano, 100%, 100%. Costando, el hermano, Como si nada, digamos. Como si nada. Como Como una que no sale nada la moto a nosotros, a la gente que. Como que Se no baja, le costó tenerla, no, digamos. De es... Humboldt son ustedes. Sí, de Humboldt. Claro. Bueno. Más allá de la amargura, me imagino, y de todo lo desesperante que tiene que haber sido, pudieron recuperar la moto, ¿no? Sí. Bueno, la policía actuó rápido. Gracias por gracias. La policía actuó bien entonces. Gracias, Bien, ahora como esto me imagino que van a tener que ir por la moto, no se la van a poder llevar así nomás. Está bien, pero tienen los papeles, tienen todo. Es menor el de la moto. ¿Es de Sunchales? que le dijo la policía? Los acá, sí, acá, no, acá, no, no, papás están trabajando allá, ahí cerca del pueblo de Humbo, están trabajando en el campo. Uh -huh. Fueron a trabajar allá. Uh -huh. Bien, ¿puedo, puedo firmar la moto, sí, no? Sí, fino, bueno, ahí está, ¿no? este, Un suceso, un hecho poco <risa> eh, poco común. Un sábado de la mañana fuimos alertados por los vecinos, justamente del barrio Moreno, eh, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Avenida Moreno y, y, y eh, J. Paso, digo, este y... Mmm, y Donato, ¿no? En la esquina, ahí está la moto, ¿eh? que esta moto fue robada anoche en Humboldt entonces, ¿no? En Humboldt, ¿eh? la robaron del club de Humboldt anoche, ¿sí? Y felizmente sus dueños de Humboldt, ¿no? Trabajadores rurales, ¿eh? pudieron, este... tenían datos, tenían datos certeros, que la moto estaba en Sunchales, que por los caminos rurales justamente había... la habían traído a Sunchales, y ahí... ...la pueden este, recuperar. Ahí está la policía, entonces, también rápidamente el accionar policial... ...para destacar esto, ¿sí? Que pudieron entonces actuar, detener al, al ladrón de, de esta moto... ...que está en la camioneta, justamente, ¿sí? ¿Eh? Y ahí está la moto recuperada. Oh, están contentos entonces, se vuelven contentos. ¿Eh? Ahí están los integrantes de la familia, emitiendo en vivo, mostrando lo que sucede sábado por la mañana. ¿sí? Si ustedes se enganchan recién, reiteramos, la policía y los, los dueños, ¿no? los propietarios, han logrado recuperar esa moto que ustedes ven ahí, ¿no? Eh, Corben, ¿qué, qué, ¿qué vale más o menos una moto de esta? Sí, tiene esta mil pesos la Corben, ¿Eh? con papel, capaz. ¿con todo? Sí, Bien. Y horas y horas de trabajo, negrear y negrear. <risa> Ahí está, ¿eh? La robaron a la moto, la recuperan aquí en Sunchales, fue robada en el Club de Humboldt, recuperada entonces en el barrio Moreno de Sunchales.